Hola, mi gente. Hoy me he venido a um, una montaña. Quería grabar un vídeo de motivación para empezar el año. Quería tener una charlita con vosotros. Y no he visto mejor momento y sitio que este. No me apetecía ir a la playa como hago siempre. Me apetecía como cambiar un poco. Y nada, pues estoy aquí para hablaros del 2023. Cositas a tener en cuenta antes de empezar este año. Porque se viene un año nuevo que siempre se suele empezar pensando, este va a ser mi año, o este año lo voy a petar, este sí que sí. Pero ¿cuántos años han pasado pensando eso? Y ha acabado siendo uno más. Si estás de o estás triste o como ese sentimiento de insuficiencia con este año o con cualquier otro, ¿te has parado realmente a pensar por qué ha sido un año más? ¿Has analizado realmente todo para llegar a una conclusión, saber qué tienes que mejorar o qué tienes que hacer al siguiente para que sea de verdad tu año? Puede que tengas ese sentimiento, puede que a lo mejor incluso lo tengas, pero realmente esa motivación de empezar un año nuevo se come al sentimiento malo. Sea como sea, párate y analízalo. Analiza todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, todo lo que has hecho. No te dejes llevar por un, este va a ser mi año. Este año sí que sí. No te dejes llevar por eso porque si tú quieres de verdad que ese sea tu año, lucha y trabaja porque ese sea tu año. Que no va a venir solo, de repente no vas a decir, oh, ha sido el mejor año de mi vida. No, porque no, no te va a caer del cielo todo, así que analízalo y trabájalo. Yo estoy aquí para ayudaros un poquito con todo esto, con cositas básicas realmente para que el 2023 pues sea un buen año. Y para que tengáis los pies en la tierra y disfrutéis al máximo de la vida. Estoy aquí para probablemente deciros cosas que ya sabéis, pero que hasta que no las dicen y no las oís, no las analizáis, no os dais cuenta. Yo obviamente voy a hablar bajo mi experiencia personal, ya sabéis que a mí me encanta pues aprender cosas y comentaroslas por si acaso sirven de ayuda. Entonces, bueno, realmente para mí este año ha sido uno más. No ha sido muy especial que digamos, pero sí que es verdad que me ha marcado en cuanto a aprendizajes, en cuanto a madurar y dejarme llevar y darme cuenta de muchas cosas y trabajar en otras. El tema del crecimiento y desarrollo personal lo he notado de una manera brutal. Y aunque aún quedan muchas cosas por pulir, pues sé que en 2023 realmente lo voy a disfrutar muchísimo poniendo en práctica todo lo que he estado aprendiendo y trabajando este año. Entonces, bueno, como ya he dicho antes, pararos a analizar cómo ha sido vuestro año, tanto cosas buenas como cosas Cosas malas. Entonces pensad, ¿qué tenéis que hacer para mejorar? ¿Qué tenéis que hacer para que no vuelvan a pasar las mismas cosas que pasaron en este año que os han marcado tanto a nivel mal. Obviamente no hay que evitar las cosas malas porque al final cosas malas nos van a pasar. Al final son esas cositas que nos hacen sobre todo aprender más que otra cosa. Pero bueno, que si te ha pasado algo increíble pues tú de verdad crees que haciendo X cosa te volvería a pasar algo increíble. Esto realmente es algo muy personal. O sea, esto ya cada uno pues analiza sus cosas. Yo simplemente os digo, analizadlo y sacad conclusiones. Encontrad cuáles son vuestras metas, cuáles son vuestros sueños, esas cosas que queréis lograr, por qué queréis hacer X cosa y entonces una vez tengáis eso claro ¿Cómo podéis conseguirlo? Buscar esa motivación. Por ejemplo, yo voy a hablar sobre mi caso, un breve resumen, ¿vale? Pero bueno, mi sueño, pues ya lo he dicho en varias ocasiones, es comprarme una casa y me gustaría en 2023 poder comprármela. De hecho, era uno de mis propósitos del 2022 y el otro día tachando lo que había conseguido y lo que no. Realmente hay más cosas que me no he conseguido de las que no, pero no me frustré. O sea, sí, tenía apuntado lo de oh, comprarme una casa. No, no lo he conseguido, pero y que me voy a poner a llorar, me voy a frustrar por no haberlo conseguido, no voy a pararme a pensar en cuál ha sido la razón por la que ahora mismo no tengo una casa comprada, porque no he trabajado lo suficiente para conseguirlo, porque no lo he visualizado, no lo he proyectado, no he luchado por eso sin descansar. Es que directamente no lo tenía tan en mente como lo tengo a día de hoy, o sea, era como que lo apunté como un propósito para este año, pero ya está, o sea, ahí se quedó la cosa. Entonces, ahora mismo yo tengo muy claro que ese es mi objetivo, que yo quiero luchar por eso, porque me he dado cuenta, pues mira, de que yo no soy feliz, o sea, yo realmente en mi casa, que es donde debería de sentirme que debería ser como mi espacio donde me sienta más cómoda, pues no lo consigue. Eh, donde vivo, la zona en la que vivo, el piso en el que vivo, pues mira, no estoy a gusto y me he dado cuenta de que no, no soy feliz del todo por culpa de eso, ¿no? O sea, literalmente mi lugar es aquí. Este es mi sitio, es eh, esto. Es que no es el centro de Alicante. He vivido en más casas, he vivido en más zonas y en más tal, y al final me he dado cuenta de que lo que a mí me hace feliz y donde más cómoda me siento y más tranquila estoy, es aquí. De hecho, os voy a decir una cosa, yo no estoy aquí por gusto. O sea, yo no he dicho, mm, esta vez voy a armar la montaña. No, o sea, sí... Pero realmente no. Estoy en la montaña. Literalmente a mi mano derecha tengo mi objetivo. Estoy respirando el aire que quiero respirar en 2023. Estoy con las vistas que quiero tener en 2023. Y estoy enfrente de la casa que quiero tener en 2023. Mi cuerpo me pedía venir aquí para hablar de esto. Y que os sirva a vosotros y a mí por lo que ahora mismo estoy viviendo aquí sola en medio de la montaña. Pero viendo realmente que... Pues aquí me gustaría que estuviese mi futuro Y voy a luchar para que sea Entonces, ¿qué pasa? Que yo al final, pues, he sabido eh, analizar Cuál ha sido el problema hasta llegar a la solución Y hasta llegar que, mira, ¿qué tengo que hacer Para realmente conseguir una casa? Pues mira, tengo que trabajar más De lo que ya lo hago, que sé que puedo Voy a sacar el negocio que tanto tiempo llevo queriendo sacar Y lo voy a conseguir, esto va a ser mi motivación Para los días que esté desganada y no me apetezca hacer nada Pues, Lara, esto, este, o sea levántate de la cama porque esto te está esperando y sé que lo voy a conseguir porque confío en mí entonces con todo esto ¿a dónde quiero llegar? es que si no soy feliz voy a luchar y voy a trabajar para serlo voy a tener en mente mis objetivos y voy a luchar por ellos hasta el final obviamente teniendo presente siempre que no todo es un camino de rosas que van a haber muchas cosas malas por mi camino y yo lo sé y soy consciente pero aún así hay que seguir luchando entonces tú te has parado a pensar en tu felicidad en este tipo de cosas En lo que realmente quieres O sea, el cambio está en ti Todo empieza a cambiar Cuando tienes muy claro Lo que quieres y lo que no Lo que te mereces y lo que no Que mereces buenos tratos Buenas relaciones Tanto de amistad como de amor Que mereces buenos proyectos Buenas vibras Y sobre todo lo principal es que te mereces una buena vida. Tú eres el proyecto más importante por el que tienes que trabajar. Trabaja tanto, tanto, tanto en ti que acabes enamorándote de la persona en la que te estás convirtiendo. Para ello tienes que enfocarte en lo bueno, llenar tu cabeza de pensamientos positivos, ser agradecido y tu vida va a cambiar. Pero confía en ti, confía en el proceso. Rodéate de gente buena. O sea, todos sabemos eso de, no, si no aportas, aparta. ¿Sí? ¿Y por qué no lo aplicamos más? ¿Por qué? Es que no lo entiendo. Literalmente, nosotros aportamos a gente que nos está apartando de nosotros mismos. Hace tiempo leí, si las personas de tu círculo no te inspiran, no son tu círculo, son tu jaula, así que aléjate. Y es totalmente cierto, no le dediques tiempo a quien desgasta tu energía, no des explicaciones. Yo cuando tenía una amistad que estaba todo el rato dando explicaciones para que no hubiesen malentendidos, o sea, al final me desgaste muchísimo. ¿Por qué tengo que estar dando explicaciones constantemente si toda la gente de mi alrededor me quiere tal y como soy y, y no le tengo que dar explicaciones a nadie? ¿Por qué contigo sí? O sea, realmente el problema está en mí. Analizad todo eso. Aprende a que la manera en la que mucha gente tiene de tratarte no siempre tiene que ver contigo. Y una vez aprendas eso, aprende a poner límites. Sé que suena muy fácil decirlo, pero de verdad hay que poner límites porque... Lo lo que permites, se repite. Y si tú has permitido algo por lo que te ha hecho estar mal, si lo sigues permitiendo, se va a volver a repetir y vas a volver a repetir a estar mal. O sea, es, es una mierda. Hay que aprender a decir, por aquí no paso. No te sientas mal por establecer límites. O sea, no pasa nada. Es lo que tienes que hacer. No intentes quedar bien con todo el mundo. Las personas al final pasan por tu vida porque tienen algo que enseñarte y cuando se acaba esa función se acabó, vendrán más amistades nuevas más amores nuevos, pero al final las personas eso, tienen una función en tu vida, y por mucho que tengas una amistad de hace muchísimos años que habéis sido inseparables, que os conocéis desde el colegio no tienes que forzar nada, si esa amistad ya no te está inspirando, ya no te está aportando nada, ya no te está o sea, haciendo bien, aléjate, no tienes que forzarlo, obviamente nunca guardes rencor corta esa relación si no te está haciendo bien tienes que tenerlo muy claro de verdad, el decir por aquí no paso algo que también he aprendido es que no le puedes gustar a todo el mundo, que hay que fijarnos más en la opinión de la gente que de verdad nos quiere, que nos va a verdad cosas, aunque no nos gusten, pero de una forma en la que no nos haga daño, porque alguien que te va a decir algo malo para hacerte daño, no te quiere. Y si es una persona que tú le quieres un montón y tú sabes que también es un mutuo, que esa persona también te quiere y todo... A lo mejor es que no te quiere bien, porque una persona que te quiere bien no te hace daño con sus palabras. Yo he querido mal y a día de hoy me doy cuenta de esas actitudes y me dan asco. Pero he aprendido, creo que es muy importante aprenderlo y trabajarlo. Y lo más importante, pues no volver a comportarte así. Ya os digo, es cuestión de ir mejorando. Y una vez te valores, si de verdad te valoras, vas a cuidar mucho la gente con la que te rodeas. Vas a ser más selectivo con la gente que entra en tu vida, con quién quieres compartirla, a quién le quieres dedicar tu tiempo. Pero lo vas a hacer mirando por ti porque es lo que importa. Así que valórate más este año, no permitas que nada ni nadie te hunda. Ten muy presente el tema de las rachas, que todo va y viene, que hay veces que vas a estar súper mal, pero todo acaba pasando. Simplemente entiende que hay temporadas buenas, temporadas malas, e intenta gestionar esa temporada mala para que pase lo mejor posible, pero vamos, que siempre acaba saliendo el sol. Haz todo lo que quieras hacer, o sea, no te quedes con ganas de nada, si de verdad te hacer algo, hazlo, porque una de las peores cosas que nos pueden pasar es echar la vista atrás y pensar, ¿realmente he hecho todo lo que quería hacer? O sea, sin ir más lejos, imaginaos que estamos a diciembre del 2023 y tenéis enfrente vuestra lista de propósitos y decir, venga, a ver, ¿realmente he hecho todo lo que tenía pensado hacer este año? Y ver que no hemos hecho nada, por miedo, por que nos han faltado ganas, por, de verdad, si quieres hacer algo... Hazlo. Qué bonito está el fondo. Me encanta. Pero bueno, eso. Que no te quedes con ganas de nada. Que disfrutes muchísimo de la vida porque no sé qué más tiene que pasar para darnos cuenta de que hoy estamos aquí y mañana es que imagínate o sea yo ahora mismo estoy aquí contándote esto y a lo mejor de vuelta al coche me tropiezo con una piedra me doy en la cabeza y aquí me quedo y, y, y me quedo aquí y, y realmente tenía toda mi vida por delante entonces yo no sabía que me iba a pasar esto Pero es que no sabemos nunca cuándo va a ser el último día de nuestra vida así que hay que aprovecharla al máximo de verdad si debes hacer algo hazlo. es que lucha por hacer esa cosa ten muy claro tus objetivos para empezar a luchar desde ya sobre todo también ponte objetivos a corto medio y largo plazo porque si solamente te pones a largo plazo como muy frustrante el darte cuenta de que no estás consiguiendo nada aunque realmente sí pero no te das cuenta hasta que no lo consigues realmente y si te pones a medio y corto plazo pues eh, es como que mucho antes vas a ir teniendo esas metas ¿no? como que vas a sentir antes ese orgullo porque vas avanzando y dando pasitos igualmente ya te digo si trabajas por valorarte en el amor propio en rodearte de buena gente en todo esto que te he estado contando en este vídeo realmente vas a aprender mucho este año vas a mejorar mucho como persona intentarlo ya es para sentirse orgulloso y que no te coma la vida que te la comas a ella Realmente podría tirarme Horas y horas Y horas Hablando de estas cosas Pero es que no terminaría Ni mañana Y no me gustaría tampoco Si hiciese de noche Porque es que estoy Literalmente En medio del campo O sea es que bueno, tengo el árbol aquí porque me siento más segura, ¿vale? Pero bueno, eso, que necesitaba hacer este vídeo para terminar el adviento, que ya este es el último del adviento de diciembre y no sé si subiré alguno más antes de que acabe el año así que, pues, esta charlita con vosotros antes de que empiece el año, perfecto. Tema de hábitos y cosas así, tenéis un vídeo, el anterior a este. Bueno, eso, que tema de hábitos que tenéis un vídeo en mi canal antes de este, que es sobre 15 hábitos que a mí me han cambiado la vida y sé que si los aplicáis en 2023 vais a, vamos, o sea, lo vais a notar muchísimo así que con todo lo que os he dicho en este vídeo, más el vídeo de los hábitos, tenéis mucho para trabajar. Y os aseguro, de verdad, os aseguro que es que os vais a sentir increíblemente bien. Y ya os digo, aunque muchas cosas no las consigáis, al final lo habéis intentado y es lo que cuenta realmente, para sentiros orgullosos. Así que nada, yo ya me voy despidiendo. Sé que realmente habrá sido un año muy duro para muchas personas y que muchas personas que estaban viendo este vídeo probablemente hayan luchado en silencio por cosas que solamente ellos sepan. Así que desde aquí, pues felicidades por haber luchado tú solo contra algo en silencio y muchísimo ánimo para seguir luchando por cosas que te sigan pasando eres muy fuerte y eres muy valiente os deseo un 2023 a todas y cada una de las personas que estéis viendo este vídeo que la vida os devuelva multiplicado por mil todas esas cosas buenas que hagáis que os devuelva multiplicado todo el amor que deis y deseo que la vida ponga en vuestro camino a personas que encajen con vosotros y con vuestras energías pero sobre todo sobre todo sobre todo deseo que seáis súper felices así que nada que espero que os haya gustado este vídeo y que nos vemos en el siguiente feliz navidad feliz año felices fiestas y feliz vida Mua los quiero